¿Qué onda, gente? ¿Cómo están muchachos? Eh, ¿Todo bien? ¿Vos sabés que.? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Todo bien? ¿Vos sabés que.? ¡Retetiro, mis mamadas! ¡Tienes Alzheimer, pelotudo, dale! Sí, pero lo dije exactamente. ¿Eh? Gente, ustedes saben que yo este juego eh, lo amo. No porque sea el Mario, sino porque soy fanático de los speedruns que le hacen. Escucho una cosa. ¿Qué? Nunca lo gané, es nunca este lo gané. El primario no se parece al de atiendo boludos. Joder. Al de. me importa. Ah, el de atiendo boludo, ¿no? ¿te das cuenta? Sí. Más o menos. Ahí me da gente. La puta madre. Me da, me, ahí me da como que la gente con bigote habla como. No sé por qué. Como que se le traba el labio con el bigote. <risa> Pero sí. Mira como los espirroneo. Vos sabés que. Viste que hay gente que lo espirronea que se pasa el juego rápido. Sí. Vos sabés que el tiempo máximo. Para pasarte este juego, ¿sabes cuántos son? Cuántos. Tipo que es. Tipo, estuvo mucho tiempo se intentó agarrar más rápido y, y es imposible. 5 minutos con 54 segundos. Bueno. Bastante, boludo. Pero... Menos no va a poder. Por eso, menos es imposible, ah. ¿entendés? Pero es como que lo hacen extremadamente perfecto, ¿entendés? No hay forma de hacerlo más rápido, boludo. Eso es a lo que voy. Mierda, los controles de tu juego son muy. ¡La puta madre! Esos son. Alto enano, boludo. Es como los pironeo. Hola. Calate esta, cárate esta. Eh. ¡Ay! Me salió mal. ¿Cómo era? ¿Cómo era que.? No. La verdad que soy fanático de los Mario. Eh, más allá de. ¿Te consideras que es una de las sagas que más, pre más.? Para, me acuerdo que una vez me preguntaste te gusta el Mario más o menos. Soy fanático del Mario. Eh, doble disculpa. No, soy sí, soy fanático de los Mario de ahora, tipo de los, de los que. O sea, los viejos están recientes. buenos. Pero los recientes me gustan mucho por la jugabilidad. Lo, el último que me gané fue el Mario Dice. ¿Qué se lo podríamos jugar? Lo tengo en la Switch. ¿Qué ¿Te parece? A no, me parece una poronga, pero bueno. A ver. <risa> no te gusta. <risa> no le caía nada. No te gusta pero el igual. Igual yo debo admitir una cosa aquí. Uh. Eh, yo no, no me considero, si bien lo jugó un montón cuando era el chico este, porque era la consola que había en mi casa. Si no, se si no limpia. Eh, no, no me considero una persona como, oh, fan de Mario, que hasta tiene el tatuaje de Mario. El honguito. El eh, claro, me tatué. Ah, eso, eso es recontra estúpido, boludo. Eso sí Nada, que es Ah, simplemente estúpido. reconozco. La concha, la concha, la concha. Boludo, es muy difícil. Porque es, es muy... Se resbala mucho, tipo, está muy bien hecho. Hay que secarlo, boludo. Está muy bien. ¡La concha peluda! El nivel de retraso es abismal. Decime, ¿verdad? La chopera. ¿A no, no soy, no soy un fanático, eh, ni, ni mucho menos. Simplemente respeto que es el, uno de los primeros juegos que salió así, que atrajo a gran cantidad de gente. los gamers Pero no es un juego que me llame la, la atención. Pero sí, respeto a la gente que le gusta. Eh... Ahora, si ponele, yo ya no me acuerdo si esta pregunta okay. la he hecho Pero en un top 3 de juegos o, o entregas ¿Con qué te quedas? No te escuché nada de lo que dijiste parezco a los abuelos que hablan al pedo que los... que Es sí? que hablas lento boludo y me distraes Si vos tenés que elegir en un top 3 sí. de entrega de juegos o juegos, Con ¿Cuáles de, elegís? Entregas de culos también, la pero... concha de su madre. ¡No! ¡No! ¡Ah! ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Salí! ¡Hijo de puta! ¡Deja de tirarme eso! ¡Quiero un hongo! ¡Quiero un hongo! pero una puta. ¿Te ¡Uh! ¿Te ¡Uh! ¿Te ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Qué rico, boludo, un hemorroide ¡Qué asco! ¿Y <ríe> <filla> es esa? ¡Woohoo! <risa> ¡Woohoo! ¡Haz como ti en Mario, el chabón! ¡Woohoo! ¡Ay, ay, ay! ¿Tienes algún problema, flaco? Tengo la oreja que no puedo. Ver. Ay, me cago! Sos un pelotudo. Ey, Dios mío, chip. No me contestaste la pregunta, pero sabés que no tengo chupar dos jo... huevos y pido Ay, uno prestado. Es que hablaste muy lento. Tres, yo con... preferido? ¿Tres uh... juegos preferidos. Eh, Mario 1, Mario 2 y Mario 3. Ah, super, <ríe> super. Era super fan. No, no. Uh, uh, uh, me digas que me queda bueno sola vida. Anda a chuparme la pija, boludo. ¡Chúpame la pergaya. Mandata no, a la mierda, ¿no? Pasar Posalo de quiero ver pasando este juego. Ay, yo te lo paso en un zoom. A ver dale, favoras así al espierro en Con la. con mantenés este. Con el cuadro. Si sí, mantenés, eh, corres y con X saltas. Pero no esperen que lo hagas muy rápido. A ver, a ver, a ver. Mario. Hola, soy Mario. Mario es fontanero. Me chupan a la pija. <risa> Me chupo. Por, por mí que sea el chofer de Uber, ¿no? <risa> <risa> propio... ¡Oh! ¡Por Dios! ahora soy pintor, boludo. <risa> <lo dañi>. Sos Albani. <risa> Sos Albani. Dale, estúpido, no me hagas pegarte. Dale. Bueno, chao. Bueno, chicos, lo paso rápido. A la verga. Buena esa. Ea. LOL. Rolf. Rolf. Rolf, el mago. XD. XD. La que Terremil Rolf. parió. Bueno, pario Pario ¿Te lo podés pasar? ¿Lo ganás? Yo te lo gano, ah, sí, es un toque. Pero, Pero un no Mario. voy a andar haciendo todas las misiones, gente. ¿Qué misiones, boludo? <risa> <risa> hay misiones, Flash Trevor del GTA V, boludo. Misiones, <risa> boludo, esto no es un GTA, esto es eh, el no, Mario, boludo. Pasa, yo estoy a acostumbrado a tiki tiki ¿Qué <risa> ¡Misiones! Eh, no, es que yo vivo en misiones. ¡Está en misiones! ¡Qué hijo de puta! Noche tiene pelo muy largo, boludo. Más largo que yo. Boludo. Y vos, vos Rodri, contale conta a la gente qué quieres hacer de tu pelo. Nada, me lo quiero dejar largo. Bien. ¡La concha <risa> de <risa> mi abuela, boludo! ¡Dale! Man, 1-4. Tranquilamente podrías estar en el 4-1. Man. <risa> Esto es otro level. Man. ¿Podemos contarlo de Kit techo, boludo? ¿Sería ético para porque no nadie, nadie Porque hay chistes que me dan, pero no risa, me, eh, lloro Ya nos <risa> estamos estallando todo el tiempo sí, con eso Sí, pero claro, resulta que yo hago canjes, o oh, sí, a canjes, con un chabón de que se... ¡LA, ¡La PUTA QUE LA paría. <risa> ah, perdiste, yo llegué al 4, luego ya está el 1-4 recién se tiene que tirar la salchicha <risa> ¿Uno más? Dale, una oportunidad más, Nacho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 ¿Cómo es? Si, ¿Sí, Rod, boludo. Vos estás otro level, man. <risa> vos, vos, haceme mi caso. Vos. ¡Ah! <risa> <risa> vos sos malísimo, juntos. <risa> boludo, no uno, puedo. No cuentes tu talón de Aquiles, pero. Estás otro level, man. No puedo, no puedo. Save, lo, A ver. No, me estoy enojando mucho. ¿Por qué error? ¿Qué error, pelotudo de mierda? ¿Por qué hay un error? ¿Por qué no es de este level el error? La concha de tu madre, ¿qué es Lowpass? ¿Lowpass? Ah, se escucha como la chota. Uh, está del agua el juego, boludo. Vamos a escuchar. Dale, dale, dale, que estás otro level. ¡Dale! ¡Ya! Listo, ya está, vamos a jugar otro juego. ¡Ah! ¿Qué es esto? Caca. ¿E ¿Esto qué yo.? ¡Mario! Tengo? Mario Mario uy, me, agarró el, me agarró el problema en algo, vale. boludo, estoy muy tonto esta hora. No, no es tan tarde. No, ver, ahora me lo voy a. Aspirar. No estamos concentrados, Jesús. ¿no? Sí. ahí está. uy Me lo paso, me lo paso, Nacho. Me lo paso, Nacho, me lo paso. Nacho, me lo paso, Nacho, me lo paso. Por me lo voy voy te lo vas a pasar, pero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 Voy a la Bond Street y veo aquí te... <risa> dale, dale, dale, dale, dale, No te importa nada. Lo único que te importa es llegar. No importa ¿eh? el camino. ¡Ah, ah, ah, ah! Lo importante es llegar. ¡Bien! ¡Ay, Dios! Dios ¡Ah, me golpeé el dedo! No, me está hiriendo la madre, Me está haciendo daño, boludo. <risa> Oh, me robo el dedo, boludo. A ver, bebé. <risas> se lo metió en el culo. ¿Eh? Yo te lo arreglo. Uh, otra cosa que a uh, Liquid nos, nos lo imaginamos fumando como cinco cigarrillos, pero oh. nunca se apagan. <risas> claro, y, y como en, en un ambiente tipo boliche. Tipo boliche. Tum, tum, tum, con, sí, sí, tum, tum, sí. Tum, sí. Tum, tum, tum, tipo boliche. ¿Qué tipo bro? Uh, estás jugando Nacho. Y, y, y los cigarrillos nunca se apagan. Tipo. Re, tipo es sí, tiene un, es así tiene un cigarrillo en la boca, otro en la, en, los, en los dedos, y en otra otra mano tiene un vaso de shinsen, ¿puede ser? Jager. De Shagger con un pucho adentro de Shagger <risa> Y en, en la, entre los dedos. Si tres cigarrillos y nunca se puede. Y cuando lo da vuelta, che, tengo una pregunta, ¿se ha vuelto una cortina de humo o una losa que no se puede estar, boludo? ¿Qué onda, abito? Y, y, y cómo era que después cuando termina. Ah, que cuando tipo ya cortó la joda. Se terminó el boliche. El chomón se queda ahí. Se queda ahí. <risa> Señor, se tiene que ir. No me rompa los huevos, te pido, por favor, querido. Estoy en mi mejor momento de la noche. ¿o? Y la música, y la música de Coso me da mucha tum, risa. Tum, tum, tum, tum. Ah, después hay que hacer como un especial bailando esa canción. Es más. La hacemos ahora.